en los miércoles de Valerza, justo hoy Valerza, que venimos hablando de inflación, que venimos hablando de aumento, que venimos hablando de un montón de cosas sabiendo que es un año electoral, con lo que eso puede significar para el panorama financiero. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en la Argentina? Vamos a hablar con Facundo Travaili Lara, quien nos, ya nos acompaña, aquí es Ejecutivo de Cuentas de Valerza y le damos la bienvenida. Facu, querido... ¿Cómo, ¿Cómo te va? Danico, día, ¿Todo, ¿todo bien? bien? ¿Vos todo bien? Bien, tranquilo, bueno, tranquilo. medio me asustado por todo lo que está pasando, ah, no sé si hay que asustarse o no. Eh, en realidad o no hay... preocuparse, no sé. Claro, preocuparse sí, ocuparse también. También, ¿no? ajá. Este, porque a pesar nada del contexto internacional, nacional que tenemos, año eleccionario, inflación y demás, este siempre hay que tratar de estar informados para poder tomar buenas decisiones financieras, Totalmente. justamente, ajá. ¿no? Entonces nada, arrancando de nuevo el año acá este, junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Por eh. favor, gracias a ustedes el, por a, recibirnos. A Diego Zuliani y a toda la gente, la familia de Valerza que ya nos acompaña hace un montón de tiempo. Le agradecemos, Facu, y también acá a vos que hace eh, un poquito de tiempo que te has acomodado y estás eh, y nos, ya nos venís acompañando y estás aquí en 79. <risa> eh, gracias de, de verdad por acompañarnos en este 2023. Por favor, gracias a ustedes por recibirnos y por el espacio que, que nos brindan, ¿no? ¿Qué esperamos ah, para este año? Hablando del 2023. ¿Qué esperamos ¿Qué para tenemos este año? Que, que hacer? Vamos a ver primero un poco el contexto internacional y después sí. ya venimos a, a la Argentina brutalmente. Uh -huh. este, bueno, hay que repasar lo que estuvo pasando en estos meses que no nos vimos, ¿Sí? ¿no? Este, internacionalmente, principalmente, eh, como que la, la noticia más importante fue la crisis bancaria de Estados Unidos. ¿no? ¿Puedes explicarnos, Facu, un poco sí. qué fue lo que pasó? Porque, uno viste, por ahí puede leer un título, Tal cual. Podés, pero no, no, no entiende demasiado. Tal cual. ¿Hay crisis bancaria eh, en Estados Unidos pensando en que de acá, de acá decíamos, no, en Estados Unidos, viste, o en Europa no pasa? En Estados <risa> sí. Unidos no pasa. No, también pasa. Lo también que pasa sucede. es que, bueno, los ritmos son distintos, ¿no? Entre claro. Argentina y el mundo es, es distinto. O, o, o digo yo, el efecto es distinto. Las la, dos con, cosas, la consecuencia, digamos. La, Las dos cosas en realidad, porque, ¿qué es lo que pasa? Este, Estados Unidos tiene algo que se llama la FED, que vendría a ser como el banco central nuestro, sí. sería el equivalente, que también subió las tasas a igual que lo hicimos nosotros, ¿no? Sí. A efectos de pandemia, bueno, ellos más con la guerra entre Rusia y Ucrania y demás, fueron subiendo las tasas de interés, ¿bien? Uh -huh. ¿Esto qué ocasionó? A día de hoy ya ocasionó daños colaterales que hizo que dos bancos quebraran, ¿bien? Allá en Estados Unidos. ahora uh -huh. Uno fue el banco Silvergate Capital, que se dedicaba más que nada a los servicios que estaban orientados al mundo cripto, la sí. blockchain, no que estaba muy de moda estos últimos años, pero el más grave fue el de Silicon Valley Bank, que es el banco de Silicon Valley claro. en Estados Unidos, uh -huh. sí, sí, sí, que sí. se caracteriza por haber sido el lugar donde nacieron una de las varias de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Uh -huh. Facebook, Amazon, etcétera. Sí. Entonces, este banco se dedicaba principalmente a poder fondear esas startups, ¿no? cuando están comenzando como la pyme nuestra... La, el, el servicio principal era fondearlas. Ahora, ¿qué pasa? Ellos, eh, o sea, la quiebra se da por dos motivos. En el año 2019 ellos tenían fondos por 60 mil millones de dólares. Fueron Ajá. creciendo hasta el 2022 que llegaron a 189 mil millones. Ajá. ¿Qué pasa? En ese momento lo que hicieron fue tomar una mala decisión financiera... Que te lo podemos decir hoy con el diario del lunes. En sí. ese momento no se esperaba lo que pasó. Entonces, Calcarián, ¿qué pasa? que era una buena decisión, digamos. Exactamente. Ajá. En ese momento tomaron 80 mil millones de dólares, compraron títulos de hipoteca 10 años, ¿bien? Con una tasa de, un promedio del 1,5%. ¿Por qué estoy este dato? Cuando a partir del 2022 empezó a subir la tasa la Fed, ¿qué pasa? Estos títulos empezaron a rendir muy poquito en comparación a otras claro. inversiones. Ajá. Entonces, empezaron a perder. Bien, ese fue la primera este, la, el primer motivo, o sea, tenían mucho invertido en esos títulos. ¿Qué pasa? Cuando empezaron a subir las tasas, sí, ellos tenían un fondo Money Market, o sea, te pagaban a vos como cliente el 0,5% de tasa por vos tener tu plata ahí, nada más que sí. por eso. Ajá. Al mismo tiempo había otros este, fondos Money Market que pagaban un 4%, o sea, 8 veces más. Entonces la gente empezó a retirar sus depósitos, ¿no? Uh -huh. Buscando obviamente siempre la mejor rentabilidad. Claro, exactamente. Entonces, cuando vos sumás estas dos situaciones, ¿qué pasa? La gente empezó a hacer un retiro masivo, ¿no? Lo que conocemos como corrida bancaria, empezó a hacer un retiro masivo de los capitales. Entonces, como no llegaron con la liquidez, tuvieron que salir a vender esos títulos que habían comprado uh -huh. el año pasado, ¿no? A pérdida. Perdieron casi dos mil millones de dólares. Entonces, claro. ¿qué pasa? Cuando se y salieron y dijeron, che, mira, vendimos esto, perdimos mil millones de dólares y tenemos que emitir ahora nuevas acciones para recaudar fondos, eso generó pánico entre los clientes y retiraron. La mayoría retiró. Entonces, ¿qué pasa? La acción del Silicon Valley Bank bajó un 60% en un día. Claro, o sea, en perdió, un solo día. En un solo uh -huh. día perdió el 60% de su valor. Qué ¿no? bárbaro. Entonces, esto Insisto, también... Pa parece sí. eh, que pasaba en Argentina solamente, sí. ¿no? Pasa también allá. Pasa eh. en todo el mundo, sí. ¿no? Y tengamos en cuenta que este banco era el número 16 dentro de los bancos más grandes de Estados Unidos. Claro. Obviamente sufrieron pérdidas todo El sector bancario estadounidense está en, está en, en pérdida, en crisis, digamos. Ajá. Si vos sumás la pérdida acumulada, más o menos, por la suba de, de las tasas de la FED, está en 650 mil millones de dólares aproximadamente. Claro. ¿No? Ahora, pasa algo curioso si hacemos la relación, porque... ¿Por qué la Fed subió las tasas? no? Básicamente, se puede, o sea, a, a título muy general, se puede explicar por la pandemia y sí. por la crisis en, en cuanto a la guerra de ¿Por Ucrania, uh -huh. ¿Por porque tuvieron que emitir mucho dinero. Entonces, al emitir mucho dinero, eso generó inflación. Entonces, al generar inflación, ellos tenían a día de hoy un 6% interanual, y para nosotros no es nada, pero para ellos es un montón. Sí, claro, claro, claro. Sí. ¿no? Este, entonces, ¿qué pasa? Al haber emitido mucho y generar inflación, tuvieron que empezar a subir las tasas para hacer inversiones más atractivas. Uh -huh. Mira vos. Que es lo mismo que pasó acá. Que Obviamente, claro. salvando la distancia de números, sí. nosotros, nosotros el 6 tenemos 102,5% <risa> en, en un año. Así que, sí, exactamente. Imagínate. <risa> Pero básicamente es esa la, la crisis internacional. Y ya pasando un poco más al plano Perdón, nacional, ¿puede llegar sí. a afectar eso a la Argentina? En realidad, esa afecta o, al mundo, ah, bien, afecta al, al mundo bien. en general, Ajá. ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos es una de las potencias mundiales. Claro. Bien, entonces afecta al mundo en sí. Hay sectores en los que más, menos, pero afecta a todo el mundo, ¿no? Bien. Ahora pasando al plano un poco más eh, nacional, en Argentina yo siempre digo que acá se aburre el que quiere, ¿no? Sí, tal, <risa> tal cual. Tal pasan cual. cosas todo el tiempo. Este este año, por ejemplo, este a pesar de la situación global que no está muy bien económicamente hablando, le tienes que sumar la sequía. Sí. Hubo un canje de deuda que lanzó el gobierno que no estuvo como se esperaba, subió la brecha cambiaria, el, el índice de precio al consumidor, la inflación de febrero vino peor de lo que se esperaba, marzo se espera que sea peor también. Entonces hay muchas cosas que van uh -huh. pasando. Dos puntualmente, el tema de la sequía, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? El tema de la sequía, que es la peor en los últimos, en las últimas décadas, uh -huh. hizo que el, este, el pronóstico para adelante, ¿cuánto vamos a recaudar? ¿El país cuánto va a recaudar por las exportaciones? Bajar un montón. Baja, o sea muy bajo, claro. claro. Exactamente, en soja no, se espera que no llegue a los 30 millones de toneladas y en maíz a las 35 Nosotros, millones. Hace rato, Nico, eh, perdón, en el Facu con Nico, sí. eh, hablamos justamente en el primer bloque, 7.9, eh, hablamos de eso, ¿no? Sí. De eh, cómo el sector productivo viene perdiendo con respecto a la sequía. Sí, eh, Escuchamos totalmente. la palabra de un productor pecuario de Santa Fe, sí. de con el trigo también, de cómo viene perdiendo el trigo, y el tema del sector lechero. También, ¿no? Como, como viene eh, en descenso de las ventas por el tema de, de la sequía. Exactamente. El sector agro está golpeado en general, todos. Pero los peores por ahí son soja y maíz. Ahora, si vos lo pasás a números, Argentina va a recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares menos, menos. Vos. de lo que se esperaba. Y esto este, afecta muchísimo a todo. ¿Por qué? Porque es menos dólares que ingresan, menos divisas, ¿no? Claro. Aparte de eso, este, bueno, como te comentaba, por ejemplo, hubo un canje de deuda que lanzó el gobierno. ¿no? que no fue lo que esperaba. ¿Qué es este canje? Es como que, por ejemplo, vos tenés un bono, y yo soy el gobierno, ¿bien? Y yo te digo, mirá, este bono vencía hasta junio, eran 7,5 billones de pesos, ¿bien? Entonces yo te digo, mira, dame ese bono, yo te doy uno nuevo, con otras condiciones nuevas, a otro plazo de vencimiento, a otra tasa, a otras condiciones, uh -huh. ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Ese canje, la mitad de todo ese canje la tenía el sector público, y la otra mitad el sector privado. Del 100% se renovó el 57%, o sea, el sector uh -huh. privado fue el encargado de renovar el 7% nada más de Solamente, eso. claro. Uh -huh. Si lo sumás a lo de enero, está en un 64%. O sea, el sector privado canjeó solamente el 25% de todos sus vencimientos. ¿no? ¿Eso en qué se traduce en más presión al sector cambiario, a la brecha cambiaria? ¿Por qué? Porque el sector privado al tener más pesos... ...lo que hace es volcarse más al dólar... ...y eso hizo uh -huh. que en los últimos, las últimas semanas se dispare o acelere un poco... ...la suba claro. de las cotizaciones de los dólares, por ejemplo, Exactamente, ¿no? ahora Facu, la gran pregunta es... ...sin duda que el panorama no es sí. nada alentador, nada alentador. Es complicado. Y lo veníamos diciendo nosotros ya desde el año pasado, ¿no? De todo sí. lo que sucedió, eh, llegamos al 102,5% en, en 12 interanual. meses interanual... ...y lo que se viene, y sumando, ¿no? Porque se viene sí. un año complicado... ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que Un hacer? Un tip, dos tips, a ver qué, qué puede hacer la gente. Porque dejar la plata bajo el colchón no creo que sea la solución. No es negocio nunca, claro. jamás. Por más el contexto que tengas, claro. la plata nunca bajo el colchón. Este, nah, este año esperamos que la inflación siga acelerando, marzo sí. va a venir en números parecidos o peores que febrero. Entonces, teniendo en cuenta que también es un año eleccionario, sí. ¿no? donde siempre ya históricamente son años muy movidos para la economía, se recomienda siempre ser más conservador. no decía o tratar de proteger uh -huh. este los ingresos o tratar de proteger el capital de uno siempre en algunos instrumentos, que por lo menos acompañen la inflación, no que estén cerca o que le hagan frente, por lo menos empatar, para no perder. Bien. no Eso se logra bueno a través, este puede ser el plazo fijo, si es que suben la tasa o mantienen, eso va, vamos a tener que verlo, o si no, también inversiones que estén, se llama indexadas al dólar, o sea que sigan el precio, Bien. o que sigan uh -huh. la inflación, que por ejemplo es un plazo fijo UVA, que la verdad no, no es del todo así, pero por eso es una opción. Sí, pero tratar de ser conservador, no tomar muchos riesgos, sobre todo en el año eleccionario. Buen, buen sí. dato y, y la verdad que es un buen tip para la gente. Un poquito más conservador. Eh, no nos juguemos es. tanto, sino eh, intentar de, más de hay mantener, que claro, hay que cuidar un poquito más la, la economía este año que se viene complicada. Facu, eh, la gente, ¿cómo los busca a ustedes? ¿Cómo busca Valerza? ¿Están atendiendo de manera normal? Atendemos de manera eh. normal, este, todo el año estamos de manera normal, nos pueden buscar en estas redes sociales, y si no sí. en la oficina que está en calle Alvear 499... Bien. De lunes a viernes de 8.30 a, a 13 horas y de 14 a 17. Facu, gracias por haber venido. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Buen usted. año y nos vamos a estar encontrando seguramente todos los miércoles aquí en D79. Que sea un buen año para todos. Gracias. Igualmente y un abrazo grande a todo el equipo de Valerza. Muchas gracias. En miércoles de Valerza hoy, panorama financiero. Complicado a nivel mundial y a nivel nacional. También estuvo Facundo Travalli y Lara acompañándonos en este miércoles de Valerza. Pausa. Nos queda la última parte de nueve. Ya venimos. Dale.